Estamos con Gastón Retamar. Gastón, ¿qué tal? Muy buenas Hola, noches, bienvenido. Está? Bueno, muchísimas él, gracias. Él es eh, fundador de Ayúdame a ay Ayudar. Ayúdame a Ayudar. Eh, y eh, organizador de un lindo festival que se va a dar este fin de semana, este domingo más precisamente, que es Rock Solidario. Bueno, Rock bastante. Solidario. Exactamente. Contanos un poco sobre esto. Bueno, este primero, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Súper agradecido. Así que nada, para bueno, eh, invitarlos uh -huh. este domingo nueve. Eh, al Camping de Aberastain que vamos a estar organizando el sexto Festival de Rock Solidario San Juan eh, el primero del 2023 así que bueno, nada eh, invitarlos a todos a partir sí. de las 9 de la mañana es un evento 100% solidario con una entrada libre y gratuita sí. Eh, lo único que pedimos es un alimento no precedero, uh -huh. que, que vamos a estar recorriendo en merenderos, centros recreativos y comedores de, de lo que sería Posito. ¿no? Uh -huh. Así que nada, quiero agradecer a Silvio Vargas por, por, por estar a disposición. Uh -huh. Y, y bueno, nada, ayudarme a, que, a seguir creciendo, ¿no? Con, con este con este festival, ¿no? Bien, bueno, decís que este es el sexto, el sexto, sí. eh, el primero que se realiza este año eh, y con bandas la verdad muy importantes que van a estar participando. Bueno, ahí estamos viendo algunos, por ejemplo, Guayquil, sí. eh, tradicional eh. banda sanjuanina, eh, pero muchas más también, ¿no? Sí, aparte de lo, eh, te cuento que por primera vez vamos a estar fusionando. Lo que es este el rock con el folclore. Bien. Así que. Para nada, todos los gustos. Para todos los gustos. Sí. para También, viste, para, para que se sume la gente, porque este es un evento puntualmente que está uh -huh. eh, enfocalizado a la familia, viste. Uh -huh. Queremos que participen todos, los chicos, los grandes, los jóvenes. Así que, eh, nada, vamos a arrancar con folclore. Sí. Después vamos a alargar con el rock. Y bueno, va a haber exposición de auto también, que eso para todos los fanáticos uh -huh. eh, que le gustan los, los fierros, así que están invitados también a... Sí. Va, va, va a haber este exposición de autos. Y bueno, eh, nada, van a haber distintas actividades, va a haber sorteos, regalo premios. Uh -huh. no Nos han dado... Fabián Navallay nos ha regalado Bien. unas bicicletas, así que bueno, agradecerle no por ese sí. gesto, que es muy importante. este Y bueno... Sí, eh, y claro, y te, y utilizar ese día domingo, domingo de Pascua, eh, para estar en familia, porque decíamos justamente a las nueve arranca, Exacto. se abren las puertas del a, camping. A, a, las 9, a la partir de las 9 de la mañana sí. ya el camping está a disposición y quiero agradecer a Oscar Vargas, que es el presidente, sí, presidente. del Club de Astan, uh -huh. que, que bueno, que nos ha prestado las instalaciones para poder este hacer este, uh -huh. este mega festival. Sí. <ríe> que, que bueno, que está dando que hablar, la verdad que es súper contento. Y permitime eh, saludar y agradecer a. A, a cada una de las bandas, a uh -huh. cada uno de los integrantes, a los managers, sí. a todos, porque la verdad, sinceramente, nada, la predisposición que tienen para el evento, el compromiso y la dedicación que le han entregado a este evento, de verdad que no no no tiene palabras, uh -huh. solamente palabras de agradecimiento con cada uno de ellos Bien, ¿y cuánta gente es la que ustedes esperan que se, que se pueda eh, concurrir, se pueda dar cita justamente este domingo? Eh, bueno, la verdad que decir un número medio como que uh -huh. me pone nada, no me quiero pero de verdad que eh, mientras más gente vaya uh -huh. más vamos a poder ayudar Claro, Eso, más van a poder juntar y poder eh, sí, dirigirse a los Exactamente, marianeros. o sea uh -huh. los esperamos a todos, a todos de verdad que Sería muy importante que participen, que, que vean el, el trabajito que venimos haciendo, sí. eh, que eso también, nada, eh, no, nos gusta que, uh -huh. que la gente se arrime, que pregunte, sí. que vea, este de, también pueden ver en nuestras redes sociales eh, el trabajito también que venimos sí. haciendo, las entregas. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes si quieren sí, ayudar? Sí, obvio, el, el parte obvio, obvio número de teléfono uh -huh. eh, Instagram Facebook sí. se pueden comunicar y, y, y yo las manejo así que yo voy a estar seguramente contestando uh -huh. eh, uno por uno y invitándolos y cualquier duda cualquier consulta Bien. ahí vamos a estar este respondiendo lo que sea eh, necesario al inicio de la nota decíamos que eres el sexto cómo surge justamente este rol solidario cómo surge bueno sí esto de verdad que lo arrancamos con un amigo hicimos un locro uh -huh. hicimos un locro para pandemia, arrancamos sí. en pandemia y, y, y bueno, dijimos que no nos podíamos quedar ahí y bueno, eh, yo vengo de Buenos Aires, yo sabía uh -huh. que es una provincia que, que, que, que, que es del palo del rock, que, sí. que, no así que decidimos en pandemia, eh, eh, apuntamos a hacer el primer festival de rock solidario vía streaming, uh -huh. lo hicimos en la cancha de Colón Junior, hicimos el primer festival vía streaming y fue algo que realmente marcó y que de verdad que... Tuvo, ¿cómo te puedo explicar? Eh, de verdad que tuvo una recepción muy grosa por parte de la gente, porque imagínate que pandemia, sí. todos encerrados, eh, lo, las bandas no podían tocar, eh, los sonidistas no podían laburar... Entonces generamos con todos los permisos correspondientes, eh, con, con todo el protocolo que se tenía en ese momento, eh, iniciamos el primer festival de rock solidario vía streaming sí. y de ahí no, no paramos, no paramos más. más. De verdad que bueno, hemos hecho en el camping, en el camping del, del Pinar, en el camping sí. Rivadavia, en el camping La UM. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en el campo. Hoy, hoy toca pocito. Hoy uh toca -huh. Y de verdad que para nosotros sería un placer poder recorrer toda la provincia con este festival. Uh -huh. Porque básicamente la idea es ayudar. Ayudar Bien. y colaborar. Y aportar ese granito de arena, como te decía fuera sí. de cámara, para que mejorar tal vez un poquito la calidad de vida de los chicos. Bien. ¿Y cuántas bandas son? Porque también vienen banda de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Eh, viene una banda de Mendoza. Sí. Eh, Land, así que agradecerle También porque es, es, sí. eh, sumarse a esta no, movida solidaria de, de es, otra provincia eh, es terrible. Eh, me han llamado de San Luis, uh -huh. me han llamado de La Rioja, este, pero bueno, de verdad que quiero agradecerle a, a, a, a las bandas ¿no? que, que se han contactado, que se han comunicado para eh, ponerse a disposición. Uh -huh. El tema es que, bueno, eh, como te digo, este es un evento solidario, ¿no? Sí. ¿No? Eh, recibimos alguna colaboración, algunas donaciones, pero. Tal vez en este momento no podemos este, solventar, digamos, el gasto de poder claro, traerlo. Traslado, sí. Pero de verdad que eh, nada, si llegamos a encontrar algún padrino o alguien uh -huh. que, no, que nos dé una mano y que, y que nos facilite con eso, eh, sería un golazo porque nada, eh, ya se están comunicando de otras provincias sí. por por este evento eh, quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, seguramente que, bueno, eh, que más allá de las grandes bandas, sino que tiene un fin solidario que es, pero total, en, este, en este total, caso, como decíamos, total. Eh, los merenderos de Posito. Claro, sí, mm -hmm. sí. Igualmente también la idea es puntual, eh, o sea, es ayudar a los merenderos y a los comedores de Posito, pero siempre apuntamos a algún lugar lejos. Bien. Siempre metemos un lugarcito lejos. Mm -hmm. No nos olvidemos que afuera también cocinan con leña, claro. eh, hay necesidad de garrafa, hay necesidad de mercadería y el recibimiento, porque lo hemos hecho uh -huh. y el recibimiento que, que, que nos da la gente, los chicos con empanadas caseras, con semitas y voy a decir esto es impagable, claro, esto claro. no tiene precio Bien. entonces uh -huh. eso te da más fuerza, te da más energía de poder seguir y poder seguir apostando esto que venimos haciendo que salió humildemente y, uh -huh. y acá estamos ¿no? Sí, sí, sí, y que va creciendo y que, que sigue, va a seguir creciendo seguramente eh, Gastón Sí. Entonces, eh, invitar nuevamente a la comunidad, a los televidentes a participar entonces de este festival solidario del día Bueno, de hoy. los esperamos este domingo, este domingo 9 de abril, a partir de las 9 de la mañana, eh, en el Camping Averastán. Uh -huh. Así que, nada, con un alimento no precedido, entrada libre y gratuita, eh, los esperamos a todos para que disfruten un excelente día en familia, que puedan aprovechar sí. las instalaciones con una exposición de auto, moto, y de bandas en vivo, comida, folclores, asado se no. pueden llevar un asadito, unos sí. chelicitos para compartir en familia, uh -huh. y no se olviden, para los chicos vamos a estar sorteando bicicleta, pelota juguetes. Bien. Todo Imperdible entonces. No, Imperdible. Yo, Para yo, todas las familias Yo no me lo pierdo. No, bueno, te voy a sumar también. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Exactamente. Ah, okay. Bueno, Gastón, muchas gracias bueno, entonces por venir. Eh, muchos éxitos ¿Eh? Eh, y suerte entonces en este festival. Listo. Muchas eh, gracias. Pasado entonces, Gastón Retamar. Eh, rock Solidario entonces domingo, el próximo domingo, allí en el Campi Navegastán chicos.